Bueno vamos a llevar algo para cenar, estamos aquí en Bismarck, vamos a llevar algo para cenar ahí en el hotel, ¿qué, qué te encontraste? Pay de limón. A ver qué, qué vas a llevar tú. Pay de limón, fruta y ahorita veo que de guisado. A ver, ¿qué podemos encontrar? Una ensalada, 56 pesos, ensalada de César. Chiles. A ver, ¿qué encontraste? Chilaquiles. Tamal, tamal, ahí, hay tamal. ¿Dónde? Eso es mal, esto es 69. ¿Es un tamal? No. ¿Eso qué es? Dice del platillo mexicano. Son tamales. Son tamales. No, es como una empanada, mira. Mm, parece tamales. Acá es un chile relleno con queso. Reyes ¿No de salsa en tomate ahí. ¿Qué no ahí? No palitas. Ah, no palas, mira. Pues, una hamburguesa, mira. Seguramente todo sabe a carnitas. Todo huele huele a carnitas. Hay tamalitos. Ensaladas. Mira ensalada de atún. De fresco de uva. 16 cuadernos Café, mira, cafecito. Gelatinas, planes, té. Ya encontramos que los vamos a llevar, los vamos a llevar es pollito ver, ya está bien. Yo sí. también quiero una, una y una. y ah, sí. ¿Algo más? No sé, nos llevamos a esa pastilla? Ah, pues, A ver, es. échame esa costilla. Yo no quiero, pero para ti, ¿ok? Nuestro pollito, ¿ahora que se hace? Ah, que lo pesen allá, ¿ah? No, yo te lo pido. No, pero lo, lo etiqueta. Y podemos... Empanadas rellenas, 30 pesitos. ¿Quieres unas para cenar? Estas canasitas, ah, qué es, bonitas. Es, es, es, Mira, ¿no podemos subir eso al avión, no No. Ah, esto qué es. Sí, no sé, este? pero hay bastante, bastante esto, mira. variedad. Muy bien surgidos los precios, miren 109 un pastel. Un chocorrol. Este es 52, mira. 79 el chocorrol. Ah, 79 el chocorrol. M mira esto, mira esto, mira esto. ¿Qué es qué? Es? Roles. Un rol gigante. 50 pesos. Ah, la panadería. 7 pesos, 9 pesos. Oye, pasteles, pastelitos. Mira, esos están como eh, cortados en la mitad, pero... Sí. Hojas para tamales. Están que en $43 pesos. $44. $43.90, $44. Ojitos de tamales. Bueno, para que vayan checando los precios aquí de, de la frontera. No, no, mira, aquí... Chilabanero, $129. ¿Qué? Fresa, Oye, fruta. mira, hay fruta. De toda la fruta, ya lista para comer coco. Ah, no, palitos, son frescos. Ahí lo están pelando. Ah, okay. Cuesta. El kilo está a 37 pesos el kilo. Podemos comparar un poquito los precios con, con su pueblo allá en su pueblo. Cuéntenos a cómo están los precios de la canasta. Por ejemplo, a ver, las salita están en 60 pesos. ¿Eso es salchicha? ¿De cuál? abajo ¿no? esto es salchicha la parrillera está a 57 pesos el kilo acá tenemos pollito natural el pollito está a 97 el kilo 97 el kilo hoy tiene bastante variedad aquí las carnes las carnes vamos a ver en las carnes se van a dar cuenta el medallón de cohete está en 199 Ay, no, cortado fino de cerdo. a ver vamos Vamos a buscar algo que comamos ahí en casa. De nuevo, está bien, ¿sí? Por ejemplo, este es chuletón de res, está en 200 pesos el kilo, 209. No, no está, no está caro, yo pensé que era más caro. caro ¿eh? ¿Suadero? ¿Qué es? Suadero. Suadero, 200 ¿Sí el llevaba? kilo. Sí, bueno, no, trajo, no trajimos la parrillita eléctrica, 57 pesos, ah. no. Este 119 el kilo de la costilla de res. Bueno, pues no está cara. Vamos a seguir recorriendo el supermercado. ¿Es ¿Sinso? cómo se llama? ¿Smart? Supermercado Smart. Bueno, para que le chequen los precios ahí. aquí en la frontera y se den una idea de que tan cara es la vida por acá mira el surtido sí está, está tremendo, ¿eh? hay de todo miren achiote, 32 pesos aquí no se los enseñé. molito a este lado los vinos ah mira esta caribe, 60 pesos Qué grande, pero no tenemos este. Ah, tenemos hielos. Aquí llevamos una de estas para el calor, pa, para la calor. Este es para mí. ¿Saben que notamos que está muy ordenadito todo? Vean, hasta parece este de esos videos satisfactorios de TikTok, ¿no? Todo bien ordenadito, mira. Muy, muy, muy limpios aquí ordenados. Bueno, nos falta ya $48.53, Ah, estaba claro, que como $48. Como, 45, sí, son pesitos de diferencia, pero bueno, ahí chequen los precios. Comenten en su en su colonia cómo andan de precios. Mira, este está, aquí vegeta $39 pesos, me imagino que es este de acá, ¿no? Porque la vez está en $45. También en la leche nos vamos a dar cuenta en los precios, vamos a agarrar la más común, que es la Lala. La. la Alcura, perdón, y ando como el pedrito sola pura está en $31 pesos $31.99 Pues sí, sí, no está, no está muy diferente de Los precios de, de la frontera A los precios que están allá en, en la Ciudad de México Hay otra comparativa Es la Coca Está en $38.99 La de 2 litros y medio Y bueno, vamos a los cereales Donde se pueden dar Una buena idea de los precios A ver, vénganse para acá a ver, por ejemplo, está en Zucaritas están $105 pesos, es de 590 gramos, ahí está, está aceptable, $79, el Choco Crispis, porque Zucaritas es el más caro, ¿no? Y los tricks en $69, $88, el Pops, muero por mis Pops, $88 pesos, todo dice de este centavitos, ¿no? $79, $99, si sí, al final yo creo que por ahí te suma, pero sí me gustó la limpieza del lugar, y aparte que tienen aire acondicionado, o se les agradece mucho el aire acondicionado. Bueno, pues nosotros ya llevamos algo ahí. Oye, ¿sabes qué? Mira, acá hay harinas, me harina de almendra, hay harina. Ah, es una pastita. 39,99. Sí, lo único que chequeé es que todo tiene un 99, todos tienen centavitos ahí. Pero bueno, ahí los precios no se me hacen tan, tan fuertes para estar aquí en la frontera. Estamos a, ¿qué? a un kilómetro de, ¿Qué ¿No de, de a Texas. ¿Es de la o no es de la India? Y este por ejemplo este es como el Racing Brands ¿Cuánto es un Racing Brands? Están $39.99 Pues ahí para que Comenten, comenten en su pueblo A cómo están los precios, si están más baratos, si están más caros Lo que sí están más ordenados Que el mío, ahí le mando un este, Un tache a todos los supermercados De mi colonia, que luego vas así Tienes que ir brincando así las cajas Y, y tropezándote y el carrito Y, y no más cuidante que no te caiga un producto encima Sí, sí, ganaron puntos en, en limpieza ya Bueno, esta fue nuestra experiencia en este supermercado que se llama Smart. Estamos aquí en la frontera, en Nuevo Laredo. Y bueno, compramos algunas cositas, ahí vieron los precios. ¿Qué te pareció la experiencia de compra? Normal, normal. Ay, qué carote. Normal, pero bueno, sí les voy a dar un punto porque tienen ah. aire acondicionado a todo lo que da. Son muy, muy limpios, muy ordenaditos. Y los precios están, bueno, parecidos a los de la Ciudad de México, ¿no? varían centavitos, varían uno para abajo, uno para arriba, pero son muy parecidos. Déjame en los comentarios. Si está igual de caro en tu pueblo, más barato, bueno, y, y vamos a seguir grabando Pero supermercados. Más caro, más caro Pero seguro deben de haber un lugar más barato. Pues si lo encuentran, dejen en los comentarios. sí si está súper ordenado. Por ahí la Muy gente limpios. de Soriana y Aureda Soriana, ay, las filas, echen uno no este video. Ahora bueno, sí, chequenle, está limpiecito. El aire acondicionado funciona perfectamente. Oye, no hay ruedas. Espérense, les voy a decir algo que los va a hacer enojar. Funciona mejor que el aire acondicionado y está más limpio que el Aifa. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao